a la delincuencia, hoy tenemos al general de brigada eh, Ferreira Veras licenciado Juan Pablo Ferreira Veras eh, para hablar de delincuencia en, en la zona donde él está ahora mismo comandando, que pertenece a María Trinidad Sánchez eh, también pertenece a Santa Bárbara de Samaná y la provincia de Duarte, pero miren ustedes en Baní cómo está la situación, estos fueron dos asaltantes, dos atracadores que entraron a, a un negocio, eso es la en la farmacia Villa Fundación en Vaní. Señora, me dio pena una señora mayor de edad y, mira, y que mira. no le dio un, un, un patatu de casualidad. Pero encima de que ya están adentro, ro, eh, como partieron a, a uno de sus propietarios en la cabeza con una de las armas. Mira, hasta el peine se le cayó. ¿Eh? Vamos a escuchar. Miren ustedes. Abre la Abre la Abre, espérate, espera, espérate, espérate, está mierda, abre, abre, abre, es que fue, ay, ay, ay, espérate, espérate, no me falta viejo, espérate viejo, espérate, espérate viejo, no, espérate, es lo que ha llevado a ahora, espérate, no, nada. Bueno, ahí salen señores, entonces dejen correr el video no sé si se ven, cuando entran los demás con arma larga, eran como tres asaltantes esto es eh, en, en una farmacia en Baní eh, y de verdad que, que señora, la delincuencia está la juventud no quiere trabajar, quiere el dinero fácil, ¿eh? para después estar llorando cuando lo agarran, lo meten preso. Señores, hay mucha oportunidad en nuestro país. Vamos a aprovechar. No sé si más adelante en el video se ve cuando sale una señora que ahí me, me apenó mucho cuando vi estas imágenes. Eh, déjame ver si fue que el video no llegó entero o, o me lo cambiaron. No sé qué pasó ahí. Pero eh, eh, sí, si, nada, a ver si el video se ve cuando sale la señora sí, y, y entran los demás eh, míralo ahí sí, ahí está, míralo, míralo ahí claro, el video está completo, miren ¿eh? se, miren la pobre señora a mí me partió esa, señor, esa señora ahí ¿eh? da, me apena mucho cargaron con una cantidad indeterminada de dinero y así está la situación, esto fue en bani Paola Estrella, ¿qué tenemos? Mira, Roberto, de verdad que uno tiene que tomar mucho en cuenta las cosas que están pasando en República Dominicana. Nosotros tenemos eh, la número dos, señor director... Eh, la número 2 la, la imagen 2 por tenemos? favor Le menos la dirección regional nordeste de la policía informó este lunes el apresamiento de tres hombres acusados presuntamente de atracar un camión en maimón puerto plata los detenidos fueron identificados como William Monte, de 30 años de edad, Kelvin Espinal Peralta, de 19 años, y un menor, señores, de 17 años, quienes, según el informe policial, fueron sorprendidos en infragante delito. El comunicado indica que al requisar a los jóvenes eh, le ocuparon en el interior del vehículo que se transportaban dos guantes protectores, eh, con ab dos abrigos con capa, tres armas blancas, machete puñal, un arma de fuego de fabricación casera chilena y unas cuantas cápsulas y 700 dólares, eh, una, un celular marca Z3 de color negro y varios documentos a nombre de Miguel Núñez Collado, la cual se presume que fue la persona que estos tres niños, eh, muchachos eh, buenos Roberto, mírale la carita, muchachos. Bueno, eh, asaltaron a, a este señor, al señor José, eh, al señor José José Núñez, en Puerto Plata y le quitaron un carro Hyundai y eh, 20 gris. 2015 y dentro del interior del carro pues le encontraron todo lo que ya le dije, más toda la documentación. Así está la situación en Puerto Plata, señores. Dos, no, en Puerto Angelito, Plata no, en Puerto Plata es el país y miren que esos país. muchachitos no llegan a, a, a 20 años. 30 años uno, el primero, Ajá. el que está en el medio, tiene 17 y el joven que tiene el poloche negro. El, que tiene el, el del medio tiene 19 El poloche negro tiene 17 años Míralo Ay, mira. El primero 30 El segundo 17 y el más pequeño 19 y 17 ahí El de 17 va cómodo ¿eh? Va, sí, porque son 5 años No, que como me don Que, lo, que, que el, el código, el nuevo código Que a propósito, ojalá eh, que, que aprueben el código, el código Porque va, a, va a, per, a perimir ¿Qué se dice? Sí, a Perimir, perimir eh, eh, el, el, el, el, el la modificación del nuevo código, y que, van a tener que otra vez la misma checha. Ya no hay señores. tiempo, mira, ya no hay Ahora, tiempo. Ahora, eh, eh, no yo tiempo. voy a reservar lo que voy a decir, <risa> pero tengo que decirlo porque no me ahogo. Luego que Estados Unidos desembolsó unos chelitos que le dio al gobierno, tú sabes que lamentablemente esta administración es muy pro la comunidad LGTBQ, y el nuevo código prevé unos, eh, unos eh, términos en la ley, con el tema de la comunidad LGBT lgbtq que vino aquí uno de los representantes, que a propósito se está movilizando, porque están en contra de esta, no recuerdo en, en qué artículo del nuevo código que se está sometiendo, es que discrimina algunos términos a, a la comunidad LGBTQ. En el 97, en el 97. 97. Okay. Eh, bueno, por ahí viene la cosa, pero no, no quisiera, Mira, eh, vamos a dejar ese tema ahí, porque <ríe> no quiero meterme Sí, vamos pero ahí, eh, hablando de, del, del, del código, como tú dices, que va a perimir, eh, ya no hay tiempo, porque es que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados duró mucho tiempo... Sí, pero usted, es la Cámara de Senadores, pero sí, la Cámara de Diputados. Mi amor, diputado lo, lo, mi amor lo pero tiene la Cámara de, de la Cámara Alta, debe de enviarlo a la Cámara Baja. Y la Cámara Baja debe, una vez más, ya con las aprobaciones Ajá, la y la modificaciones, mandarla la al Senado. Entonces, está todavía en la Cámara Baja y si le envían, ya no hay tiempo. No, yo lo enviaba al Senado, Senado. Pero por eso es que va a perimir. Chequeé a Faride, donde lo dijo anoche en una eso, entrevista. Es una sinvergüenza. Donde tanto va a los perimir. Como los porque senadores. no hay tiempo, mi amor. No, eh, es una sinvergüenza, porque ellos saben. <risas> Es que todo tiene un protocolo el de llegar. El tiempo es un protocolo. Sí. Te ponen al pueblo de Mojiganga. Ah, bueno. De Mojiganga. Tú no sabes los intereses que hay de por claro medio. Claro que sí. Hay Porque mucho. hay muchos intereses Pero ven, de no por me medio. ese detalle. Miren, eh, Que yo sé bastante. Eh, con el tema de nuestro caballo mayor, Ay, nuestra leyenda, don Johnny Ventura, hay una situación y que hubo una persona gran ausente. Muchos quieren justificar, otros no quieren, De hecho, eh, vamos a invitar eh, mañana, le voy a hacer la propuesta a, Al ingeniero César Fernández Quien es director de comunicaciones de la Fuerza del Pueblo Porque realmente quien se encargó de la organización del sepelio, del Veratorio Y todo lo que se hizo con eh, Johnny Ventura Fue precisamente el partido al cual militó al final la Fuerza del Pueblo y quien se encargó de esa logística fue el ingeniero César Fernández. Sí. De, de llevarlo a la Fuerza del Pueblo, llevarlo al Congreso, de llevarlo a, a, a, al barrio y luego de todo lo que ustedes vieron, del de homenaje que se le hizo eh, en el, en el ahí, Centro Olímpico. En el Centro Olímpico. Todo eso fue la Fuerza del Pueblo encabezado por el ingeniero César Fernández. Ahora, mucha gente quisieron hablar que se politizó. No, no se politizó. Lo que pasa es que la familia confió en una persona y un partido que conoce el manejo de masas. Ahora bien, ¿quién fue el gran ausente? Y que ahora quiere justificarse de que porque la fuerza del pueblo politizó eh, eh, eh, el velatorio, el cepelo y todo lo de Johnny Ventura. Mi querido amigo, expresidente de la república, presidente del PLD, licenciado Danilo Medida Sánchez. Danilo Medina no subió nada a sus redes No le dio el pésame a la familia No, nada Ah, que Danilo no habla Que Danilo, señor director No sé, qué, la comunicación de usted y yo está como media Media mal No sé si la flota, si eso No sé, está, está media jodón Entonces no sé Si Danilo Medina Que casi no le gusta hablar Pero no le gusta hablar cuando le conviene Porque cuando le conviene le habla pero creo que Danilo Medina fue el gran ausente, entre otras personalidades que me voy a reservar, fue el gran ausente en el velatorio, en todos los actos fúnebres que se le hicieron a nuestra leyenda Johnny Ventura. No estuvo en ningún momento. Y si fue, fue de forma incógnita. Muchos van a decir, ah, pero Juan Luis Guerra fue por la puerta de atrás, calladito, fue, pero fue. Yo no sé. Si alguien del PLD tiene alguna imagen, foto, de Nadilo Medina visitando a los familiares de johnny y Ventura, sería bueno que la dé a conocer. Pero fue el gran ausente y para mí de muy mal gusto. Porque allí fue el presidente de la República, Luis Abinader, Leonel Fernández y la mayoría de funcionarios de este gobierno y del gobierno del PLD y de todos los gobiernos y de todos los partidos. Entonces, Danilo Medina, como su investidura de expresidente, de presidente del PLD, que en su momento Johnny Ventura fue parte del PLD, con Danilo Medina, apoyó a Danilo Medina. Claro. Johnny Ventura apoyó a Danilo Medina. Que Johnny entendió que quizás no era su mejor carta de presentación, de que eh, Johnny Ventura no, o sea, de que el PLD, Danilo Medina no representaba Políticamente, sus intereses como político me refiero a Johnny Ventura, es otra cosa. Pero, pero, reitero, puntualizo, el gran ausente en los tres días de duelo que declaró el presidente Luis Abinader sobre la muerte del inmortal, nuestra leyenda, nuestro caballo, nuestro merengue, fue el licenciado Danilo Medina Sánchez, que debió, reitero, de hacer presencia... Si no lo quiso hacer como persona Como político Lo debió hacer como expresidente de la República Dominicana Como excompañero De Johnny Ventura de partido Como presidente del PLD Nada Danilo Medina no dijo Ni esta voz que es mía Ante la muerte repentina De don Johnny Ventura Y creo que eso les resta Y que no me ven a justificar Porque oigo a muchas personas No, que soy 100 No, no Ahí yo no vi, no vi una banderita verde de la Fuerza del Pueblo. Ahí fue el pueblo mismo. Ahí se unieron todo el mundo, PRD, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, eh, todos los partidos, porque fue el pueblo, señores. Eso no, eh, o sea, creo que es algo siniestro decir que eso lo politizado. porque ahí quien fue y se brindó, no se brindó tampoco. Handy le pidió, la familia de Johnny Ventura le pidió al ingeniero César Fernández, por favor, ayúdanos a organizar, porque yo no tenían cabeza para eso, fue algo repentino. Y con la experiencia que tiene el ingeniero César Fernández, con la experiencia que tiene la Fuerza del Pueblo, que es un partido que, entre comillas, nuevo, pero que todos sus militantes son gente ya fogueada nació en eventos grande, masivos. Nació grande, nació grande. El muchacho nació grande. Nació grande. ¿Pero por qué va a usar sonrisa en ti? Nació, grandito, nació grande. Bueno, yo no sé si nació grande o pequeño. <risa> el asunto es que tienen experiencia en este tipo de, de, de menesteres, de, de manejo de masas. Entonces, César, con mucho gusto, amigo personal de Johnny Ventura. Además, para lo que hablan burrundanga, como yo digo, el ingeniero César Fernández fue quien dirigió la campaña de Johnny Ventura cuando fue alcalde, a, cuando fue. Eh, candidato a alcalde por la fuerza del pueblo Por el Distrito Nacional Entonces, obvio Que la familia A, a donde iba a recurrir Iba a ir donde Danilo Medina ¿Dónde quién iba a ir? ¿Eh? Donde una gente que supiera ya Y que conociera Y que la familia tuviera la confianza Porque no fue un cachú organizar eso Inesperadamente Que quiero felicitar mañana en el segmento Lo voy a felicitar a César Fernández porque de verdad que eso quedó a la altura de un sepelio eh, a nivel de Michael Jackson en su momento, claro. eh, y de figuras de ese nivel. Muy organizado todo, todo a su tiempo, todo a su hora. De que lamentablemente, señor, el pueblo nadie lo iba a controlar. Nadie lo iba a controlar. Y una figura como yo, ni había que hacer algo, como se hizo en, en el estadio olímpico el Olimpico, para que su pueblo, señora, ahí la gente fue. Porque, oye, oye este dato. Que yo sabía de que Johnny Ventura de no era un tipo adinerado. Y uno se decía la pregunta, pero acá, un hombre que ha ganado tanto dinero, aunque no, eh, sucede como los peloteros, que antes los peloteros lo firmaban con, con mil dólares y, y no ganaban mucho dinero. Y a diferencia de ahora que un pelotero te gana 400 millones como nada. Lo mismo sucede con los artistas. Antes un merenguero no cobraba nada ni tampoco las regalías, ni estas plataformas que tenemos hoy en día como YouTube, Spotify, entre otras, que le generan dinero al artista. Antes no existía eso. Ahora, Johnny Ventura ganó mucho dinero a lo largo de su vida. Y Johnny Ventura, bueno, recientemente, hace como 8 o 10 años, tuvo problemas económicos, Johnny Ventura. ¿Problema económico? Hay que decirlo. Entonces, en medio de Handy y su esposa comenzaron a recibir personas que iban no solamente a darle el pésame, sino agradecerle. Ay, Johnny, Johnny pagaba mi casa. Ay, Johnny fue que me pagó mi universidad. Ay, Johnny fue que, que me mantenía. Ay, Johnny. Entonces, según las declaraciones de Handy, ahí fue que la, la familia declara, dice, y que nosotros vivíamos preguntándonos en qué papi, en el caso de la esposa, en qué Johnny, gastaba su dinero entonces se dieron cuenta que lo gastaba porque mantenía un sinnúmero de personas, le pagaba la universidad le pagaba la casa, le pagaba la medicina que desde que él dejó de ser alcalde del Distrito Nacional, recordemos que fue alcalde claro. se quedó con eso de ayudar a las personas de su bolsillo de hecho Andy Ventura que lo felicito, me quito el sombrero ante Andy, eso es un orgullo para Johnny Ventura tener un hijo como Andy y como los demás pero Handic fue quien se echó esto al hombre, a su papá también, dijo que iba a hacer una fundación sí. para continuar ayudando a esas personas que Don Johnny en vida ayudó. O sea, que eso de Danilo Medina no tiene justificación, Danilo Medina.